Buenos días. ¿Se oye? Buenos días. Retomamos la presentación de comunicaciones. Son cinco. La primera de ellas lleva por título Crónica Negra, aprendiendo técnicas de búsqueda en colecciones digitales a través de un escape room virtual. Su autor es Manuel Sagredo Navarro, técnico bibliotecario de la Red de Bibliotecas de Ellín, que presenta el mismo, el, la comunicación. La segunda se titula El modelo ICANOS aplicado al diseño de competencias digitales para el colectivo de las bibliotecas de la red de lectura pública de Euskadi. Sus autoras son Francisca Pulgar y Eva Alberdi. Presenta Francisca Pulgar, responsable del servicio de bibliotecas del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. La tercera es la adaptación a la nueva realidad, transformación y consolidación de actividades presenciales en virtuales en Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. Sus autores son Leticia de Antonio de la Vega y Lidia Teira Serrano. Expone Leticia de Antonio de la Vega, jefa del Departamento de Bibliotecas Públicas, Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. La cuarta, la cuarta comunicación se titula La virtualidad en un club de lectura para que la biblioteca esté muy presente. Los autores son María Antonia Moreno Mulas, coordinadora de clubes virtuales y presenciales de lectura, bibliotecaria y ayudante de dirección de Mi Biblioteca, la revista del mundo bibliotecario. Expondrá la propia María Antonia Moreno y esta comunicación será por Zoom. La quinta y última comunicación de este congreso se titula Las bibliotecas públicas como espacio de ciudadanía digital para el logro de la Agenda 2030. Autores Pablo Parra, Laura Cuevas Cerveró, Dora Sales, Catalina Guerrero, Miguel Ángel Vera Baceta, Pedro Fernández de Castro y Cristina Barrios. Expone Pablo Parra de la Universidad Complutense de Madrid. Y recordad como ayer que las exposiciones son de 10 minutos y que no hay preguntas. Gracias. Hola, soy Manuel Sagredo, de la Red de Bibliotecas de Gin, un municipio situado al sureste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. Nuestra red está formada por una biblioteca central y seis bibliotecas sucursales en otros tantos barrios y pedanías, prestando servicio a una población de cerca de 30.000 habitantes. Durante el confinamiento del pasado año, surgió la idea de desarrollar un juego de escape a través de la web para incluirlo en nuestras actividades virtuales. Fue así como nació Crónica Negra, que se pondría en marcha en agosto de ese año. Pero antes de continuar, veamos un pequeño vídeo. ¿Qué es Crónica Negra? Crónica Negra es un escape room virtual a través de la web para aprender a buscar en colecciones digitales. Fue ideado y desarrollado por el personal de la red de bibliotecas de GIMP durante los meses de abril a julio de 2020 y está dirigido a mayores de 16 años. Supone una adaptación al ámbito virtual de una práctica de formación de usuarios enfocada a la alfabetización informacional y desarrollo de habilidades digitales. Se encuentra accesible en la dirección web acortar.link barra crónica negra. ¿Qué objetivos nos marcamos con este proyecto? En primer lugar, desarrollar las competencias informacional y mediática del usuario. Lo que se consigue, por ejemplo, enseñándole técnicas de búsqueda de información a través de catálogos en línea de bibliotecas, archivos y merotecas. Búsquedas truncadas, uso de comillas, acotamiento por fechas, filtrado de resultados, etc. Con la finalidad de que el usuario aprenda a identificar la información relevante y se familiarice con el uso de dichos catálogos. El otro gran objetivo sería la difusión y dinamización de las colecciones locales, favoreciendo el interés del público por la sección local y la investigación a través de la prensa histórica. A la hora de hablar del diseño de Crónica Negra, hemos de distinguir, por una parte, entre la narración que vertebra el juego y que define la dinámica del mismo, y por otra, de la propia estructura interna del sitio web, con páginas, subpáginas, menús y formularios. La dinámica del juego es muy sencilla, el punto de partida es una historia de misterio narrada en segunda persona sin especificación de género, para facilitar así la identificación del lector con los protagonistas. A lo largo de la narración se presentan cuatro casos basados en hechos luctuosos que tuvieron lugar en nuestro municipio a finales del siglo XIX y principios del XX y que alcanzaron cierta repercusión en la prensa de entonces. Al final de cada caso se plantea una pregunta con cuatro opciones. Para responder correctamente, habrá que localizar la fuente de la noticia. Para ello, contarán con la ayuda de una serie de pistas y el enlace al catálogo en línea de una biblioteca, archivo o hemeroteca que da acceso a dicha fuente. La web se estructura a través de una serie de páginas. Una página de inicio portada con las instrucciones del juego. Se presenta de forma clara la dinámica con los pasos a seguir para resolver el juego. Se incluye el vídeo de presentación de la actividad y un enlace a la sección con la historia o narración inicial. Una página con la historia o hilo conductor. Tiene la finalidad de hacer que los participantes se identifiquen con el protagonista y se involucren en la resolución de los casos propuestos. Una página de casos. Se trata de un índice con acceso a cada uno de los casos ya que no hay un orden preestablecido para resolverlos. Una subpágina por cada uno de los casos. Incluye una adaptación narrativa sobre una noticia real, una sección de pistas con información relevante y enlace al catálogo donde buscar la fuente de la noticia. Y finalmente... Un formulario web con una pregunta sobre el caso y cuatro posibles respuestas. Solo la respuesta correcta genera una clave válida para la resolución del juego. Una página de solución. Consta de un formulario en el que se ha de introducir un código alfabético con las claves obtenidas previamente en cada uno de los casos. Se obtiene un mensaje de felicitación si el código introducido es correcto. Se incluye también un apartado de créditos y agradecimientos. Para su implementación se ha utilizado la herramienta gratuita de Google para la creación de páginas web, Google Sites, que con un diseño adaptativo permite una visualización optimizada en cualquier ordenador o dispositivo móvil. Los cuestionarios que se han de responder para resolver los casos se insertan en la propia web mediante Google Forms, un software de administración de encuestas que se incluye en Google Drive. Tanto la imagen gráfica de la web como el vídeo de presentación se han desarrollado en Canva, una herramienta online de diseño gráfico. La evaluación inicial se realizó a mediados de septiembre de 2020, a las seis semanas de la puesta en funcionamiento del proyecto, a través de Analytics y de los propios formularios de Google. La herramienta Google Analytics nos permite conocer datos como el número de usuarios, sesiones y duración media o la ubicación y tipo de dispositivo con el que se accede a la página, entre otros. El juego se lanza como actividad virtual para jóvenes y adultos dentro del programa BiblioRed en verano en agosto de 2020. La web se hace pública mediante una nota de prensa en medios de comunicación locales y a través del blog y perfiles sociales de la red de bibliotecas de GIN, logrando una notable acogida y un aceptable índice de participación en las primeras semanas. En esta evaluación inicial se contabilizaron 237 usuarios y 369 sesiones, con una duración media por sesión, es decir, el tiempo que un usuario pasa navegando en cada página, de casi 4 minutos y medio, se visitaron 1.223 páginas, más de tres páginas por sesión. Se logró fidelizar a casi un 20% de estos usuarios, es decir, usuarios que se han conectado al menos en dos ocasiones. Más del 85% de estos usuarios se conectaron desde España y la práctica totalidad del resto procedían de Estados Unidos y de varios países de América Latina. Pasamos finalmente a las conclusiones. Crónica Negra se ha diseñado y desarrollado por el propio personal bibliotecario con recursos gratuitos y en un momento en que las bibliotecas han tenido que demostrar la capacidad de adaptación de sus servicios a un entorno hostil y cambiante. La actividad ofrece la posibilidad de ampliar el juego con la incorporación de nuevos casos o de replicarlo en otros servicios municipales con fines didácticos oficina de turismo, departamento de medio ambiente, archivo municipal o museo. Desde la red de bibliotecas se está trabajando además en una ruta literaria que recorrerá los escenarios de estos hechos que forman parte de nuestra historia negra. Para finalizar, no nos queda más que agradecer a la Secretaría Técnica por darnos voz en este Congreso y a todos ustedes por su atención. Si desean reutilizar y adaptar este proyecto en sus bibliotecas, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el correo que aparece en la propia página del proyecto. Muchísimas gracias. Está encendido eh, Buenos días a, a todos y a todas, y bueno, muchas gracias a la organización por permitirnos express, eh, presentar en este congreso eh, este proyecto en el que llevamos trabajando desde enero de 2020 hasta ahora y lo que nos quede. Eh, bueno, eh, lo hemos elaborado entre mi compañera Eva Alberdi Zubierre, que es responsable de la Biblioteca de Ibar, y además está en este proyecto como vicepresidente de, de ALDE, pero como hemos visto en la sesión anterior, pues su ayuntamiento no le ha dado permiso. Entonces, bueno, está escuchándonos, está en virtual, pero... Eh, bueno, ayer ya se abrió un poco el hilo de lo que va a ser eh, la exposición de José Antonio Gómez. Nos fue hablando ya de las competencias digitales, del proyecto que quieren para bibliotecas públicas, de cómo certificar o adquirir, bueno, más que certificar, se dejó un poco en stand-by, adquirir las competencias digitales, tanto de ciudadanía como eh, Colectivos profesionales y el nuestro es concretamente es, la elaboración de un perfil digital profesional, que en este caso es para todo el colectivo de la red pública de Euskadi. Somos más de 800 profesionales y vamos a intentar llegar a todos los que se apunten y quieran seguirnos en este proyecto. Había preparado la exposición eh, poniendo pantallas de lo que es el proyecto Ícanos, porque claro, es muy interesante. Pero luego eh, pensé, bueno, nuestro negocio es el perfil digital profesional bibliotecario. Y lo de Ícanos, pues hombre, si tuviéramos una sesión y más tiempo, pues sería también interesante. Como veis, Ícanos viene del griego, eh, diestro, hábil, competente. Es el nombre que eligieron para esta iniciativa del gobierno vasco. No es un nombre... Al azar, veis que está pensado y muy, muy centrado en lo que quieren. Este proyecto se lleva directamente en el Departamento de Desarrollo Económico de Sostenibilidad y Medio Ambiente, es decir, donde tienen el dinero, la industria .40 y demás. Y nosotros... Eh, bueno, ¿Qué es en realidad Zicanos? Bueno, Es un modelo que crearon eh, pues entre 2013 y 2014, estuvieron viendo cómo ponerlo en marcha eh, para trasladar lo que es el marco de las competencias digitales eh, europeas, del DIFCOM eh, a Euskadi. Cómo eh, relanzar eh, que toda la ciudadanía y que los profesionales, puedan adquirir las competencias digitales necesarias para nuestra vida diaria, diríamos, y e incluso para nuestras profesiones, y luego evaluarlas y a ser posible, y es el objetivo último, certificarlas. En Euskadi ya existe la ITE-Chartela, que es una certificación, si tú vas a unas oposiciones de administrativo, si no tienes la ITE-Chartela, ya estás excluido, ya no te deja… Entonces, lo que queremos es que este tipo de perfil de certificaciones se ha válido también para el colectivo profesional. Sabíamos que estaban haciendo perfiles, hacen perfiles para la ciudadanía y perfiles profesionales. Había, pues, de Industria 4.0, de expertos, de economistas, de osakidecha, del área de la salud, y dijimos, hombre, nosotros tenemos que estar aquí. Teníamos ya una experiencia en el 2010-2012, también con este mismo departamento, en el Plan euskadi en la Sociedad de la Información, eh, conseguimos entrar en un plan de financiación de competencias digitales para toda la red de bibliotecas públicas de Euskadi. Eh, fue en los años 2009 cuando explosionó las redes sociales, la web 2.0, de repente nosotros que estábamos ahí inmersos en Apsisnet, se nos vino todo ese mundo y decíamos, no vamos a ser poder capaces de aprender tantas aplicaciones, de movernos en, en las redes. Bueno, pues conseguimos que nos financiaron este plan que fue con cápsulas eh, tutoriales y además con la presencia continua de Javier Leiva, que es el que nos tutorizó toda la formación. Y ese año 2010-2012 fue todo el plan de, de formación y os aseguro que toda la red dio un salto cualitativo impresionante y que bibliotecas de 300, de pueblos de 300 habitantes, de mil, bueno de hecho hay aquí gente que lo ha hecho, y todos tenemos como las mismas habilidades que una biblioteca grande o importante de una ciudad cualquiera eh, os he puesto la metodología porque bueno pues para que cuando la veáis eh, veis que pone personalización del test ICAN, o campaña de comunicación gestión de acceso ejecución del test y análisis de la información pues ya hemos llegado hasta ahí hasta el análisis de la información la campaña de comunicación se nos quedó muy floja porque nos pilló toda la pandemia. Entonces, entre que empezamos en el 20, que estuvimos confinados, pues eh, que no entendíamos muy bien qué era la metodología ICANOS y que a dónde… Mmm, claro, teníamos que encajar nuestras tareas diarias en estas competencias digitales, en este marco, con una consultoría experta que solo se dedica a esto. Eh, fuimos avanzando y la verdad es que el resultado ha sido muy interesante y cada vez dominamos más la metodología, las palabras, la jerga de este lenguaje y eh, estamos pensando, ya que estamos dando pasos muy adelantados, exponerlo el año que viene a toda la red. Fases del proyecto realizadas. Bueno, pues la primera fue contactar con Icanos, que no es nada fácil, aquí se ha hablado de lo difícil que es que la biblioteca contacte con escuelas, centros sociales, claro, si tus instituciones, tus políticos no te ayudan, no colaboran, yo he conseguido la implicación, fuimos donde Icanos, vieron que encajábamos claro, somos profesionales que trabajamos con la información y la comunicación, que nos movemos todo el día con aplicaciones y que nos dedicamos a la ciudadanía y que encima estamos demostradores y que somos el eslabón eh, más cercano a la gente a la que podemos ayudar y de hecho me consta que ayudan hasta en temas de bancos porque ahora ya habéis visto en la pandemia la gente que tenía que pedir la vacuna por, por internet, eh, bueno había estas brechas digitales que siempre se han comentado eh, diseñamos el perfil profesional. Eh, cuando ya lo tienes estructurado, eh, viene el test de autoevaluación, lo probamos entre nosotros, luego las bibliotecas participantes lo trasladaron a su personal y de ahí se trasladó al personal de la red. Eh, ya hemos hecho el este y tenemos el cuestionario y tenemos el informe de obtención de resultados, que es el primer paso para seguir hacia el plan de formación y para conseguir los objetivos que queremos de certificación de competencias digitales. Eh, esto eh, que veis ahí, esta imagen, bueno, ese de allí es el documento que está en nuestra página web y que podéis verlo, es el perfil de competencias digitales del Bibliotecario Municipal de Euskadi, es una competencia y es un programa, un perfil, adecuado incluso justo, justo a nuestra red. a las eh, Nosotros usamos a usamos a para nuestras necesidades, que igual en Castilla-La Mancha o La Coruña, pues lo harían de otra forma, pero eh, tendría una base común, pero igual también particularidades propias. Y este es el perfil digital, en el que se ven, eh, que todos conocéis, hay cinco áreas, de, de, cinco áreas eh, la de información, comunicación, creación de contenido, seguridad y solución de problemas, son 21 competencias y hemos dejado solo tres niveles, que es el inicial, el intermedio y el básico. En casi todos, como veis, ahí está, es el área de información, en este veis que todos son avanzados, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros somos... Eh, creadores de información, buscamos información, damos acceso a la información, es totalmente obligatorio que este, este área sea en nivel avanzado. ¿vale? Eh, cuando hablamos de perfil digital profesional del bibliotecario, tened en cuenta que la información o la creación de contenidos se hace con herramientas digitales, pero que no tiene por qué ser solo para redes sociales, para bibliotecas virtuales. En el día a día, en el mostrador, tú también necesitas tener ese dominio y esas competencias para atender a la persona que te viene físicamente a tu mostrador. El equipo de trabajo, bueno, aparte de la responsable de ICANOS, que es Ana Vitorica, que es la directora del proyecto, contamos con un, una persona de una consultoría que tienen dedicada a este um, trabajo, y te, co, eh, estuvimos eh, mis compañeras Este y Patricia, que están aquí, eh, contamos con la colaboración inestimable de, este, de um, Eva Alberdi, de la Biblioteca de, Iber, de Ibar y vicepresidenta de Alde, Anabel Regalado de la Biblioteca de Guecho y María José Pascual de la Biblioteca de Rentería y ese monigote, es nuestro amigo Ivón llega de la Biblioteca de Leyoa. Eh, estamos muy contentos todos de cómo nos implicamos, cómo creamos los contenidos, cómo llegamos a entender lo que nos pedían desde el modelo Icanos. Y además de crear los contenidos, es lo que os he dicho, ellos pusieron en sus bibliotecas a su personal pues, el test de evaluación, a ver cómo, eh, qué resultados obteníamos, cómo lo veíamos, para ya definirlo y mandarlo a la red. ¿Por qué es necesario este perfil? Bueno, hemos hablado lógicamente por el relevo generacional. Es que ya en este año se nos van a jubilar 10 personas de la red. Eh, la, hay programas de promoción de empleo que te plantan en los ayuntamientos personas que no tienen ni idea y tenemos que estar enseñándoles desde el funcionamiento de Absisnet hasta, bueno, pues qué hacer con los usuarios, bueno eh, en fin, no tienen el conocimiento mínimo que se necesitaría para estar atendiendo a un mostrador la visibilidad profesional si hemos visto que hay perfiles como médicos, industriales o sea, gente de la industria 4.0 etc, ¿por qué no nosotros que somos precisamente socialistas de la información y la comunicación, no vamos a estar aquí. Si consiguiéramos la certificación Byte, igual que las it charteles que os he comentado, para puestos de administrativo o gestión de las administraciones, tendríamos mucha más visibilidad profesional. También queremos romper la brecha, no solo digital y social, sino también la profesional, porque claro, en el colectivo más de 800 personas eh, hay de todas las edades, hay de todas las eh, habilidades, hay gente que se atreve más, hay gente que se atreve menos, hay gente que ya le conocéis porque es muy buena y está por todos los congresos y da cursos y etc., pero queremos siempre nosotros es que la red avance paso a paso todos en unos conocimientos mínimos eh, para el ejercicio de la, de la profesión, todos iguales. Y luego, porque creemos que la biblioteca es un agente de cohesión social. Eh, si nosotros estamos formados, podremos ayudar a la ciudadanía. Eh, lo más difícil va a ser la certificación byte porque eh, el IBAP, el Instituto de Administración Pública, eh, está haciendo ya cursos de, de competencias digitales de las cinco áreas, pero en procesos muy… o sea, en el nivel básico, ¿vale? Pero la certificación al final la tendría que poner función pública y todavía, como le parece que la gente, bueno, pues que le cuesta y que tal, eh, diríamos que todavía no han encontrado su momento. Eh, lo está certificando la ESPRI, que está, es la Sociedad de Desarrollo eh, Industrial que está dentro del departamento que os he comentado. Y nosotros seguiremos insistiendo, creemos, con ALDE, con mi director y daremos más pasos para avanzar siempre en esa, en esa certificación. Y bueno, pues ahora ya eh, en estos momentos estamos preparando ya el itinerario formativo. Para el año que viene empezaremos la formación y es un proceso eh, en continuo evolución. Gracias por vuestra atención y perdonad si me he extendido un poco. Hola, buenos días a todos. Os mandamos saludos desde Madrid. Hola, buenos días. Estamos en la Biblioteca María Matute. Yo soy Leticia de Antonio y me acompaña... Lidia Teira. Vale, pues nada, vamos, no nos vamos a retrasar mucho. Comenzamos con la, con la presentación de nuestra comunicación eh, de parte del, de nuestra la red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en primer lugar, sobre todo agradecer la oportunidad que nos dais de compartir esta experiencia con toda la comunidad bibliotecaria y, bueno, pues pasamos, para no dilatarlo más, nuestra comunicación es la adaptación a la nueva realidad, transformación y consolidación de actividades presenciales en virtuales en las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues eh, primero quiero comentar un poco cuál fue el punto de partida. En realidad, el punto de partida fue la pandemia porque previamente a, a marzo de 2022 no teníamos en mente ninguna, ninguna idea de virtualizar ninguna de nuestras acciones ni actividades. Nuestras acciones online se limitaban un poco al, a los servicios que ofrecía la página web, a la descripción de algunas actividades, alguna gestión, pero, pero, poco, pero poco más. Ahí, ahí nos habíamos quedado. ¿Y, y qué pasa? Que ahora eh, llegó la pandemia, y el, el inesperado confinamiento nos hizo un poco eh, ponernos las pilas, como se suele decir. Tuvimos que, que un poco pensar cómo podíamos afrontar la nueva situación, y, y más allá de ofrecer acceso a la lectura y acceso un poco a la cultura, nos dimos cuenta que por la pandemia se había visto muy perjudicada la importante labor social que, hace, que se hace en las bibliotecas. Por este motivo, intentamos eh, dar un poco, hacer un esfuerzo por orientar eh, nuestras acciones a, a mejorar esta situación. Afortunadamente, contamos con la ayuda buenísima de las nuevas tecnologías, que nos pusieron todo bastante fácil en este sentido. Eh, y, y hemos conseguido eh, alcanzar los retos que nos hemos propuesto en tiempos muy razonables, gracias a ellas. Entonces, eh, claro, pues hubo, hubo que transformar muchas acciones. En este cambio necesario del paso del, del, de lo presencial a lo virtual, eh, tuvimos que tener en cuenta qué proyectos podían transformarse, cuáles no. Y bueno, pues os vamos a presentar aquellos que hemos ido realizando durante este tiempo. El primero de ellos, eh, la primera transformación, se basó en, en transformar todos los talleres eh, que realizamos habitualmente en toda nuestra red. Son talleres de carácter anual, con frecuencia semanal, o cada dos semanas, eh, se hacían, como siempre, presencialmente en todas nuestras bibliotecas. Con el confinamiento, los, los talleres se tuvieron que suspender, pero a la vuelta del inicio del curso escolar, en septiembre de 2020, ya empezamos a, a cambiar el formato y a ofrecer todos estos talleres, que se ofrecen a nivel de la red, eh, de manera virtual. Durante 13 meses, porque se han parado ahora en noviembre de 2021, se han realizado esos 156 talleres en los que han podido participar hasta, hasta más de 1.500 personas, lo por supuesto unas 2.400 sesiones de Zoom. ¿vale? Eran talleres de, de los clubes de lectura, pero talleres culturales como tertulias de inglés o escritura creativa. Otro de los proyectos que también ha sufrido esa transformación es el, el, un club de lectura que se realizaba en la Biblioteca Ángel González. Bajo la idea de no dejar a nadie atrás, en esta biblioteca desde 2018 realizaban un club de lectura fácil eh, junto con la Fundación Afanías. Con el confinamiento, el club se tuvo que suspender, pero rápidamente y ese mismo mes se pusieron en marcha para, para adaptarlo a, a un formato virtual que permitiera seguir estando en contacto con, con, este, con este grupo. Aunque las primeras, eh, la primera idea era hacerlo a través de plataformas como Zoom o Meet, por problemas técnicos se vio que lo más fácil y lo más accesible para todos era hacerlo a través de WhatsApp, pues todo, todas las personas tenían un dispositivo al que conectarse y así empezaron a trabajar. De hecho, durante el confinamiento estricto se llegaron a hacer hasta tres lecturas dinamizadas por el personal de la biblioteca eh, y con la ayuda de, de la web de Planeta Fácil, que permitió el acceso a estas lecturas. En concreto se leyeron El Principito, El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Becker y Don Quijote de la Mancha. Otro de nuestros grandes proyectos que, que ha sufrido una transformación es el proyecto Lectura que da vida realizado por la, por la Biblioteca Eugenio Trías en colaboración con el Hospital Niño Jesús. Este reconocido proyecto eh, también se adaptó para poder seguir accediendo a los niños, aunque fuera de manera virtual. Se adaptó a los tiempos de pandemia y esto supuso aumentar el número de colaboradores que hasta entonces se tenían. El proyecto eh, contó con el apoyo, por un lado, de un espacio colaborativo a, a través de Google Drive, donde se subían todos los contenidos, y además con una sección específica dentro del canal de YouTube de nuestra red, donde se difunden los, los cuentos y las actividades que realiza, Para facilitar el acceso dentro de las habitaciones de los hospitales, porque claro, el hospital no, no se podía acceder, a través de códigos QR, estos niños y niñas hospitalizados podían acceder a todos estos contenidos que se seguían elaborando. Y bueno, por supuesto, el portal web y las redes sociales de nuestra red han sido un un punto de partida o sea, eh, necesario y, y único para, para poder compartir todo esto. Fueron en, en primer momento, el primer punto de, de, de acceso con el confinamiento. Eh, en realidad se convirtieron un poco, sobre todo las redes sociales, en una especie de mostrador virtual, porque a través de ellas eh, se daba información al día, de manera instantánea, de todo lo que los ciudadanos iban necesitando. Además eh, nos permitió explorar nuevas vías de acción que poco a poco se han ido consolidando, eh, se exploraron nuevas maneras de, de dinamizar actividades como se hizo en la semana del, del día del libro de 2020, la experiencia fue muy satisfactoria hasta el punto que se ha vuelto a repetir en 2021 cuando ya sí que podían hacerse actividades también presenciales. Y, sobre todo, eh, lo, lo que hemos sacado de aquí es que se han, eh, se han explorado nuevas experiencias. Se han empezado a hacer retransmisiones en directo en Instagram para hacer entrevistas o para hacer presentaciones de libros. Y también, a través del canal de YouTube, hemos empezado a hacer eh, retransmisiones en, en, en streaming de las actividades más destacadas. Y, bueno, dentro del bloque de, de No dejar a nadie atrás, eh, viene un poco a colación de lo que he dicho al inicio de la presentación de la parte social de nuestra biblioteca el enfoque que, que dimos a todas las actividades precisamente venía un poco en este sentido, intentar estar al lado de nuestros usuarios y usuarias, acompañarles en todos los sentidos y, y en este sentido también hemos realizado otras acciones. La primera de ellas era intentar mantener la alfabetización informacional. Siempre se había hecho lógicamente de manera presencial en los ordenadores de las bibliotecas, pero con la pandemia esto pues no ha sido posible. Y, sin embargo, nos parecía que dejar de hacerlos hubiera supuesto una gran brecha y un, un daño muy grande a todas aquellas personas que no, podían, no, no tenían las habilidades suficientes para conectarse por medios digitales. Y, claro, especialmente en la pandemia, estos medios han sido fundamentales para la comunicación interpersonal. Entonces, la, lo primero que nos planteamos es que sí o sí teníamos que, que continuar estos, estos talleres y la manera que vimos posible hacerlo es hacerlo a través de videotutoriales de manera que se elaboraban vídeos con diferentes contenidos. Se hizo un programa muy extenso que incluía desde la navegación básica a través del móvil, eh, el uso de otros dispositivos, ofimática básica... En fin, se desarrolló un programa muy completo y a través de todos estos vídeos se, se fueron subiendo al canal de YouTube de nuestra red, con lo cual eh, se, ha podido, se ha podido visualizar por parte de de nuestros usuarios y de usuarios de otras redes, porque están todavía disponibles y en abierto. Otro de, la, de las grandes apuestas a partir de la pandemia fue el Club de los Gatos, que es nuestro club de lectura virtual. El Club de los Gatos, en un primer momento, lo que pretendía era paliar el aislamiento forzoso de, de la pandemia, del, del confinamiento más estricto. Pero a partir de ahí, hemos visto las posibilidades infinitas que, que ofrece un club de lectura virtual. La puesta en marcha supuso una, un, una gran demanda de lectores y lectoras que hicieron muchísimas inscripciones. Eh, este grupo, eh, este Club de los Gatos, tiene como punto fuerte el equipo humano que lo gestiona. Pues está gestionado y dinamizado íntegramente por personal bibliotecario. Más allá de la plataforma, que sí que se contrata de manera externa, la gestión de contenidos, de dinamización, el contacto con los autores que acuden a las sesiones, todo lo hace el, el equipo del, del Club de los Gatos formado por bibliotecarios. Entonces, este es, sin duda, su punto fuerte. Está estructurado en tres salas, con lo cual hay posibilidad de inscribirse en las tres de ellas, se ofrecen muchas lecturas y tiene como, características, como característica principal que una de ellas siempre tiene la ciudad de Madrid como protagonista de, de las lecturas. Y bueno, ya para concluir, eh, queremos un poco plasmar un poco el, la reflexión que hemos hecho durante todo este tiempo, que hemos aprendido de toda esta transformación a lo virtual y, y a qué conclusiones hemos llegado. Cuando iniciamos los talleres, hicimos, al, al poco de iniciar los talleres virtuales, pasamos una encuesta a, a, a todos los asistentes para ver un poco sus preferencias. Y nos sorprendió mucho que un 23% de las personas que estaban participando nos dijeron que preferían los virtuales a los presenciales. Claro, un 23% es prácticamente uno de cada cuatro prefieren ese tipo de talleres. Y esto nos hizo nos hizo replantearnos un poco el futuro. Esto se hizo a los tres meses de iniciar los talleres, pero después de todo este tiempo, la tendencia sigue así. Hay muchas personas que, que quieren con, con, continuar con talleres virtuales. Entonces, ¿qué, ¿qué ha supuesto esto? Pues darnos cuenta de que la pandemia ha sido una gran oportunidad de mejora de que no hay por qué elegir, igual que nos ocurrió con, cuando apareció el e no sé si seguro que lo recordáis, parecía que teníamos que elegir forzosamente. ¿Tú quién eres? ¿De los de papel o de los de libro digital? Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no es necesario hacer ninguna elección. La convivencia entre ambos formatos es posible, es factible, es pacífica y muchas personas leemos en, en los dos formatos. ¿no? Pues lo mismo nos ha ocurrido un poco con el tema de las actividades. Al principio parecía que teníamos que elegir entre unas u otras y nos hemos dado cuenta de que no, que apostamos por lo presencial más lo virtual, sin, sin descartar ninguna de las dos opciones, porque nos permite alcanzar nuevos públicos, nos abre el, el abanico de oportunidades en todos los sentidos. Y bueno, pues esta, esta reflexión se plasmará en que estamos preparando ya las actividades para el 2022. Gracias. Eh, estamos ya preparando las actividades para 2022 y ya apostamos definitivamente por, por ofrecer talleres virtuales a la parque presenciales. Ampliaremos la oferta en este sentido. Así que nada, bueno, pues por nuestra parte nada más. Agradecer a la organización del Congreso la oportunidad que nos habéis dado. Esperamos que estas ideas hayan servido de ayuda y hayan podido aportar valor al resto de la comunidad bibliotecaria. Y nada, y os mandamos un saludo muy grande. Hasta luego. Bueno, muy buenos días. Quiero mandar un saludo a todos los colegas bibliotecarios que están asistiendo en presencia física en el Congreso, en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad maravillosa y un archipiélago fantástico, y a todos los, el resto de colegas que se están conectando a través de diferentes puntos de España. Y muchas gracias a la organización del Congreso por darme a mí también la oportunidad de estar muy presente en el Congreso Nacional, en este décimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Paso a presentar mi comunicación. Voy a remontarme un poquito a lo que son los clubes de lectura presenciales y los clubes de lectura virtuales, espero ser breve. Los clubes de lectura llegaron a nuestro país de la mano de las bibliotecas públicas. Hoy en día ya sabemos que se organizan e implementan desde todo tipo de entidades y organismos, tanto privados como públicos. Los clubes son, y así se percibe desde el ámbito profesional, una herramienta de promoción, de promoción lectora muy eficaz a la hora de formar y fidelizar lectores. Son espacios de encuentro en los que prima la socialización y el acercamiento al otro. El formato presencial constituye, como sabemos, una fórmula bien asentada, con altos índices de participación e implicación por parte de los usuarios y también de los propios bibliotecarios. Es relativamente sencillo de organizar, de poner en marcha y la valoración es altamente positiva por todas las partes que eh, participan en él, también por los autores. Sin embargo, el formato virtual, pese a la conciencia general de su importancia desde hace ya mucho tiempo en el fomento de la lectura digital y la lectura social, o su consideración muy importante como garante en el acceso igualitario a la lectura en todos los entornos, y yo mmm, incido en los rurales, hasta ahora había cosechado resultados muy dispares, porque algunas de las experiencias realizadas hace años antes de la pandemia perduran todavía en la actualidad, pero otras eh, quedaron, eh, concluyeron casi desde el momento de su nacimiento, enmarcadas en esas acciones puntuales de experimentación. Este paisaje, como sabemos todos, se ha visto alterado a consecuencia de la pandemia. Ya las transformaciones en el modo de relacionarnos en todos nuestros terrenos, familiares, laborales, de ocio, formación, asistencia a congresos, ha provocado que la virtualidad también en nuestros servicios bibliotecarios sea una necesidad y no una alternativa. Y claro, la labor que se ha estado realizando desde las bibliotecas públicas es encomiable, sobre todo eh, bueno, pues porque eh, los bibliotecarios creo que han estado a la altura, han reconvertido las redes sociales, han hecho videollamadas, se han autoformado aceleradamente, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿Qué es exactamente un club virtual de lectura? ¿Es un coloquio puntual a través de una videollamada? Pienso que los clubes virtuales de lectura precisan afianzarse como un servicio bibliotecario estable con programación propia e introducción de experimentación en el acercamiento al lector. Y del mismo modo, los clubes de lectura presenciales necesitan contagiarse y ya se están contagiando de esa virtualidad para realizar determinadas actividades. En esta comunicación, que podrán leer completa las actas del Congreso, eh, entre otras cosas, reflexiono sobre qué es un club de lectura virtual y reseño una serie de buenas prácticas desarrolladas en las redes de bibliotecas públicas de nuestro país. Una de ellas, el Club Virtual de los Gatos, de las que acaban de mm, referenciar las compañeras desde Madrid. Pero hoy eh, voy a detenerme en una de esas buenas prácticas, en el Club de Lectura en la Nube Nubeteca, un club para comérselo. Este club de lectura está organizado desde el Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz. Esto es, se desarrolla con bibliotecas en un entorno rural. Está dotado de identidad propia y se enmarca en un proyecto más amplio un proyecto global que se llama Viaje al Centro del Catálogo Nubeteca, en el que juega su papel, junto con otras actividades virtuales y presenciales. Con estas actividades comparten los mismos objetivos y en todas participan un alto porcentaje de lectores coincidentes. Estas actividades, por ejemplo, son las nubeguías, el club de los nubetecos, que ahí es formación y acompañamiento en herramientas y en alfabetización, y las actividades de bibliotecas humanas presenciales, casi en su totalidad, en las distintas bibliotecas. Junto a estas acciones, este club virtual constituye una oferta de dinamización lectora digital para público adulto, con un desarrollo temporal que le permite una continuidad a medio y largo plazo, que, creo, que creemos que eso es eh, lo importante. Este club de lectura, están, en este club de lectura están implicadas ahora mismo 15 bibliotecas de la provincia y participan en torno a 80 lectores. Estamos hablando de una provincia muy extensa, en la que, su, en la que sus municipios están separados en muchos casos por cientos de kilómetros. Estamos hablando, por tanto, de hacer, red, de hacer red de bibliotecarios y de usuarios, de acercar la cultura, la lectura y la información a todos, también a los ciudadanos que viven en el ámbito rural. Los objetivos de este club, de un club para comérselo son, por un lado, propiciar el préstamo digital legal poniendo en valor las lecturas del catálogo Nubeteca. Hay vida más allá de las novedades. Ampliar la oferta de los clubes de lectura en la nube de Diputación de Badajoz, porque Diputación de Badajoz ha apostado por los clubes de lectura en la nube Nubeteca desde el año 2013. Entonces, ahora se está implementando una nueva tipología de lectura, compartida, conversada, experimental, diversificada y puntual. Fomentar la lectura de todo tipo de géneros literarios. Experimentar en dinámicas virtuales de lectura. Captar y fidelizar lectores digitales con una oferta de lectura digital dinamizada, propia y estable. Un club para comérselo se compone de varios platos, a semejanza de lo que podría ser un menú degustación. Es una programación de lectura digital y de lectura social, como he dicho ya, diversificada y experimental en las dinamizaciones y moderación de las lecturas, tanto por las obras seleccionadas en los clubes como por, eh, ya lo he dicho, la dinamización de las mismas. Está compuesto de tres platos, picoteo nubeteca, trampa antojos, nubeteca negra y nubeteca malva, que es el segundo plato, y delicias nubeteca, que son los postres. Picoteo Nubeteca se realizó en junio de 2021 en torno a un itinerario de siete obras, cuentos, memorias noveladas, eh, nuevas narrativas, cartas, etc. La conversación se realizó en una plataforma propia, la plataforma Nubeteca, eh, si bien finalizó con un encuentro a través de una plataforma de videollamada en la que los participantes disfrutaron de un picoteo de palabras, risas y viandas que se, llama, se llamó Picoteo en la nube y que está disponible en internet. En la comunicación tendrán... Todos los enlaces a todos los recursos. El itinerario de estas lecturas eh, eh, están también recogidas en la nubería, en una nubería de recursos con enlaces y con comentarios que hicieron los lectores en la plataforma sobre esas lecturas y sobre los juegos propuestos, que también estará en la comunicación del Congreso. El segundo plato son nubeteca negra y nubeteca malva, trampantojos. Es un segundo plato a elegir como el pescado o la carne. Este es el Nubeteca Negra Trampantojo, simplemente hecho pantallazos. Y eh, bueno, pues Nubeteca Negra, eh, como su propio nombre indica, es, eh, está en torno a una novela negra de tintes policíacos y thriller, El asesinato de Laura Olivo de Jorge Benavides. Una novela que se llevó un premio en 2017 y que, como ven, no es novedad y que se disfruta mucho. Y el siguiente plato es Nubeteca Malva, A elegir que eh, estamos leyendo en él a Persuasión, de Jane Austen, si bien tengo que decir que hay lectores que se han decantado por degustar ambos platos. Estas propuestas las hemos denominado mmm, trampantojos, eh, se están desarrollando en este mes de noviembre, han comenzado el lunes, porque pretendemos sorprender todavía más a los lectores en la experimentación de dinamización también a través de lo virtual. Eh, con chats a tiempo real entre lectores y personajes de las novelas que se están dinamizando, con conversaciones asíncronas, cada cual lee y conversa cuando quiere y desde donde quiere, en la plataforma Nubeteca, y una clausura conjunta en una plataforma de comunicación síncrona, también con videollamadas, pero con sorpresas, que será el 30 de noviembre y no puedo desvelar, y eh, entre medias de estos pescado-carne, Nubeteca Negra y Nubeteca Malva, vamos a tener, a tener lecturas alternativas al estilo de los sorbetes que nos aclaran el paladar cuando estamos comiendo. Esto es, vamos a intercalar poesía, relatos cotidianos, incluso de terror, con juegos propuestos en la plataforma Nubeteca a los lectores que participan en ellos. En los primeros meses de 2022 llegaremos al tercer eh, plato, al final, al postre, con las delicias Nubeteca. Este club tendrá la misma filosofía, esta experiencia lectora tendrá la misma filosofía de los anteriores. Introduciremos nuevas dinámicas experimentales, incidiremos en el juego y en promover la creatividad de los lectores participantes. Esta experiencia de lectura en la nube se contagia en muchos momentos de las formas presenciales, porque las relaciones entre los bibliotecarios, que son 15, los lectores, 80, el equipo del Servicio Provincial de Bibliotecas, que son eh, los más implicados en el club, son tres, Isidoro Boyo, el jefe de servicio, Florencia Corrionero y Mercedes Castellano, la coordinadora del club, que en este caso soy, soy yo, se dan en dos direcciones, presenciales y virtuales. También tenemos hibridación en la propia conversación del club de lectura Nubeteká, la conversación asíncrona en el tiempo y espacio que cada uno elija, y esta es una característica muy importante de los clubes virtuales de lectura 24-7, y síncrona, será también a tiempo real. Y la propia dinámica de la conversación en el club es híbrida porque tenemos conversación offline en cada una de las bibliotecas, los lectores hablan con sus bibliotecarios en sus bibliotecas sobre el club y acerca del club y entran desde la biblioteca muchos de ellos al club, y la conversación online en la plataforma Nubeteca, como ya hemos dicho, y a través de videollamadas. Los datos que contamos eh, con los que contamos en este momento mmm, avalan la idea de que los clubes de lectura virtuales propician la lectura digital legal y el respeto a la propiedad intelectual de los autores. Además, algo muy importante y muy interesante, ponen en valor el catálogo digital de la red de bibliotecas, también en las obras que no son novedades. Impulsan la socialización y la creatividad a través del juego y del intercambio de vivencias. El lema de este club no puede ser más certero y con él voy a finalizar. Dice así, leer, compartir, vivir, nubeteca. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y muchísimas gracias por dejarme entrar un poquito en, en ese congreso y en ese palacio maravilloso de las palmas de la Muy buenos días. En, en primer lugar, en nombre de todas las personas que, que hemos elaborado esta presentación, me gustaría agradecer a la organización de este décimo Congreso Nacional de Bibliotecas y a su comité científico por, por la oportunidad de poder compartir esta comunicación en este lugar tan maravilloso. Una comunicación que está muy vinculada con lo que eh, presentaban las compañeras de Euskadi anteriormente y sobre todo lo que mostró ayer eh, José Antonio Gómez Hernández sobre el proyecto eiris eh, y la creación de espacios de ciudadanía digital como impulsores de la competencia digital vinculada a la inclusión, a la participación y a la innovación ciudadana en un entorno comunitario como son las bibliotecas públicas. Y que, como reza el lema de este Congreso, además pretende impulsar la transformación digital aprovechando la oportunidad que a todos nos ofrece el Plan Nacional de Competencias Digitales elaborado por el Gobierno de España para los próximos cuatro años. El modelo que propone Iris para el desarrollo de los espacios de ciudadanía digital a través de las bibliotecas públicas concibe la ciudadanía digital a través de cuatro tipos de servicios de innovación educativa, cultural, social y de la ciudadanía que se pueden resumir en las bibliotecas como espacios de atención a colectivos en riesgo de exclusión digital, las bibliotecas como espacios de formación y aprendizaje, las bibliotecas como espacio de, de innovación social y creación artística y cultural digital y, por último, las bibliotecas como espacios de encuentro, de participación ciudadana y de interacción social. Nuestro trabajo se centra en el segundo de los ejes, es decir, la formación a lo largo de la vida en contextos de educación no formal y para ello hemos diseñado un programa eh, de contenidos formativos vinculados estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que entendemos que las bibliotecas juegan un rol muy importante tanto en la difusión como en el logro de la Agenda 2030, y más aún en el contexto actual donde han surgido nuevas brechas digitales, sociales y educativas eh, a propósito de, de la COVID-19. Desde la publicación en el año 2015 de este documento de, de referencia por parte de la IFLA. Eh, ...cómo los eh, accesos y oportunidades para todos, cómo las bibliotecas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Eh, se puede observar cómo le, la inmensa mayoría de experiencias y de trabajos reflejados en la literatura científica profesional... Eh, ...aparecen vinculando eh, de una forma cada vez más eh, numerosa la, la relación entre, los, entre las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible... Eh, en esta situación y en este contexto casi siempre encontramos cómo esa relación entre bibliotecas públicas y ODS aparece eh, relacionada con los temas que la propia IFLA eh, luchó y peleó para que estuvieran recogidas en la propia Agenda 2030, como pueden ser el, la garantía del acceso público a la información recogida en la meta 16.10, en La protección y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural recogida únicamente en la meta 11.4 y, por supuesto, todo lo relacionado con, con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que aparecen eh, reflejadas en, en diferentes eh, metas. Por otro lado, en la práctica del día a día y, y en la labor que muchos de vosotros eh, realizáis, podemos eh, observar ...cómo nos resulta más fácil eh, abordar eh, algunos ODS que otros... ...como por ejemplo el número 4 eh, eh, o la igualdad de género, el ODS número 5... ...y que incluso este tipo de temas eh, ya forman parte de la esencia... ...de la programación de muchas bibliotecas... ...mucho antes de la propia aparición de, de la Agenda 2030. Pero eh, integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las bibliotecas... ...no significa solo que la Agenda 2030 esté presente en los contenidos de las actividades que programamos en las bibliotecas, sino que, como comentaba esta mañana Gloria Pérez Salmerón, requiere o implica una revisión integral de las políticas bibliotecarias municipales, para que podamos entender qué ODS, qué metas y qué indicadores se pueden lograr desde las bibliotecas y de qué manera. Por ello, nuestro trabajo trata de identificar cómo los servicios de inclusión digital contribuyen a los distintos objetivos y metas de los ODS, y Además, al mismo tiempo, pretende promover la función social de las bibliotecas públicas a través de la creación de espacios de ciudadanía digital como agentes clave en la transformación digital y social y como agentes clave en el logro de la Agenda 2030. Con este doble propósito, nos planteamos analizar el marco establecido por Naciones Unidas no desde la perspectiva tradicional de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino desde la visión más amplia y holística de las 169 metas para alcanzarlos. Es decir, queríamos estudiar cuántos y cuáles de las 169 metas de desarrollo sostenible podrían ser incluidas en los contenidos del programa formativo del proyecto EIRIS. El criterio para establecer la inclusión o no de cada una de estas 169 metas que, que plantea la Agenda 2030 en la formación dirigida a la ciudadanía se basaba en la viabilidad y en la aplicación práctica a través de ejemplos que pudieran servir de guía para que las eh, propias bibliotecas públicas pudieran ofrecer un modelo de desarrollo de servicios de inclusión digital, participación e innovación social. Tras el análisis realizado, como pueden observar, se observa que más de la mitad, es decir, un total de 92 metas de desarrollo sostenible, se pueden asociar o combinar con las competencias digitales. Por otro lado, entre los resultados obtenidos, también se aprecia cómo de las cuatro líneas de trabajo que planteábamos en la formación sobre ciudadanía y que se mostraron ayer, es precisamente la tercera de ellas, la relacionada con el desarrollo y el ejercicio del ciudadano, la que más metas aglutinaría, eh, un total de 40, es decir, un 43% de las 92 que detectábamos, debido fundamentalmente sobre todo a la presencia de dos programas, uno relacionado con la sostenibilidad y la alfabetización ambiental y, por otro, el programa dedicado a la formación en igualdad y no discriminación. Por el contrario, se puede apreciar y también de una forma lógica como el menor tratamiento que recibiría lo que es el uso de la información en el contexto digital, con tan solo ocho metas, lo que reforzaría la necesidad de impulsar este aspecto tan vinculado con lo que es la esencia de nuestra profesión. Dentro de lo que sería la propuesta... Eh, que ofrecemos, eh, y a modo de, de ejemplo para ilustrar cómo en el marco de la, del Proyecto Iris de creación de espacios de ciudadanía digital se puede contribuir al desarrollo sostenible mediante actividades informativas y propuestas formativas de sensibilización sobre la Agenda 2030, presentamos el programa eSalud salud uno de ellos que, como puede observarse, ocuparía una posición intermedia en la tabla entre aquellos que tienen… Eh, más eh, representabilidad. Como se puede apreciar en, en, en la imagen de la, de la izquierda, el programa de salud estaría vinculado a, esos seis, eh, a esas seis metas, la inmensa mayoría vinculadas con el objetivo número tres, salud y bienestar, y dentro de lo que sería la propuesta formativa para motivar y facilitar el, el aprendizaje en e salud se trataría de mostrar cómo las bibliotecas públicas pueden desempeñar un papel de enorme importancia en la promoción de la salud y en el bienestar de nuestras, eh, de nuestras comunidades, ofertando formaciones para promover una mayor alfabetización en salud y así aumentar la capacidad de la ciudadanía para com, eh, comprender información básica de salud que conduzca a la mejora de la toma de decisiones y, en definitiva, contribuya al mejor bienestar de, de todos. A modo de ejemplo, eh, lo que sería el propio contenido de, de, de la propuesta del programa Iris. Eh, se ofrecen una serie de, de talleres que, como pueden ver, estarían relacionados con pues, eh, cómo eh, manejar y utilizar las, las aplicaciones sanitarias que las comunidades autónomas ponen a disposición de la ciudadanía, otros relacionados con la seguridad alimenticia, otros que versan con aspectos relacionados con eh, pues lo que es la cadena de transmisión de enfermedades, aprovechando la concienciación actual que hay sobre el tema de la COVID-19 talleres sobre la importación de la adherencia terapéutica, recursos digitales de calidad para, para consultar información, aprender eh, por qué usamos eh, los fármacos, el efecto sobre la salud, las consecuencias. Y, en último lugar, pues, eh, otro tipo de, de propuestas eh, que podían estar relacionadas con cuestiones como la lactancia materna, recursos digitales de apoyo informativo ya creados en, en recursos digitales o, o en aplicaciones para formar sobre los beneficios y resolver dudas sobre pues eh, estas cuestiones y otras eh, de carácter eh, también más transversal, como pueden ver el taller para la concienciación sobre la violencia obstétrica, que constituye una discriminación de género y representa una violación de los derechos humanos desde un enfoque de los derechos de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. A modo de, de conclusión, esto es una pequeña muestra de la metodología que proponemos y de cómo vamos a desarrollar los diferentes programas formativos que se podrán ver en, en, la, en las actas, en la comunicación completa. Y finalmente, eh, en esta idea estamos eh, todo un equipo de bibliotecarios, de, de, de investigadores de distintas universidades y de distintas entidades, que como mostró ayer José Antonio, que creemos eh, firmemente en esta idea que es el proyecto Red Ciris y que bien podríamos haber eh, subtitulado el desafío de la transformación. Muchas gracias.